La gente Aquí Mercurio está haciendo un nuevo vídeo. Estamos en el Fadaka, -pini? ¿Fadaka Kini, algo así, <ríe> no sé. Eh, vídeo de hoy. Vamos a ver cómo hacer miniaturas. Como la ven, si, sí, como las que están viendo, como las que están haciendo, las... igual con esos mismos efectos chulos, así como los banners que hago. Para los que sepa, para los que vayan empezando, eh, vayan estén empezando pendientes en YouTube o no sé, usando el Photoshop y quieren hacer imágenes así. Muy épicas, salen Así con efectos, etcétera, ¿vale? O sea que, vamos a esto es el vídeo de hoy y vamos a Photoshop. O sea, ya estamos aquí otra vez en, en el vídeo <ríe> de hoy. Estamos en Photoshop ya, para que vean. Eh, aquí está ya el lienzo o, eh, bueno, la, la hoja, por decirlo así, donde va a estar eh, nuestro proyecto, ¿vale? Esta vez eh, voy a hacer una miniatura. Que va a estar en unos próximos un, en un video próximo Que es el video de Left 4 no, Left Dead No, <ríe> ya estoy tramado con ese juego, vale eh, Con el, el Death Realm, vale La segunda parte Haciendo promo, eh, eh, promocionando Spawn, spawn de que va a haber próximamente Y venga eh, Es lo que estoy pensando hacer Lo que sí es que, eh, si quieren usar este Que es que este pack lo voy a usar ahorita tengo toda, La mayoría de las cosas que voy a usar Están en este pack, vale O sea que... Eh, si lo, si quieren este pack Estará en la descripción del video donde lo puedes descargar En todo el mes de mayo estará gratis para Cuando ya no esté gratis Estará a un dólar y tanto De descuento, si es que lo, eh, lo compran Desde aquí, con el mío Pero bueno, vamos <risa> Vamos a ver, vamos a ir primero a colocar ¿Vale? <risa> ni que fuéramos, ni que fueran tan fail, ¿saben? Eh, a ver eh, Déjame buscar <risa> <risa> ¿En dónde lo metí? Ah mira, aquí está fotos de internet, sí, ya lo sé Para que los que ven, aquí están todas las imágenes que he usado en eh, algunas miniaturas Algunas, ¿saben? Algunas, no todas Pero Aquí está una Que me pareció interesante porque, o sea, no tiene un fondo pertinente del juego, ¿saben? Pero se ve un tanto, un tanto sí que no <risa> A ver, desenfoque, vamos a hacer un desenfoque Bueno, entonces el estilo en el que yo lo hago, ¿vale? Eh, es mi estilo, si les gusta pues yo les recomiendo compartir el video, pero... A ver cómo les... A ver si les gusta o no. Este es mi estilo, de cómo hago mis miniaturas yo, ¿vale? O sea, no es necesario que hagan lo que estoy haciendo. Nada más que tomen ejemplos, o sea... Cosas pequeñitas, ¿vale? Que les gusten. Ahora vamos a ver... Jejeje... Eh, je, je, a ver, ¿qué le metemos? Ya sé. Vamos a meternos el típico... Eh, ¿Cómo se llama? Este muñequito. Que, como saben... <risa> no sé si algunos ya lo han visto que está en mi banner el de con una espalda de Star Wars y unos lentes muy épicos que a ver, sí eh, están en el pack sí eso sí bien chicos a ver vamos a, rápidamente a íconos oh no, no png png vale vale ¿Dónde están las gafas Grand for watch que es a ver en dónde estás? no eso no es a ver Perdónenme por ese corte pequeño pero es que, eh, han llamado a tocar a la puerta y pues tenía que ir a responder, ¿vale? O sea, aquí cosas muy rara, ¿sabes? Me pongo a grabar y viene alguien a tocar. Bueno, ya, miren, chicos. Que encontré estos lentes que están en el pack. Este mismo está. El de The Mark Lynch, ¿Sí? <ríe> Lo que sí para que se oiga expertamente, pero no importa ya. <ríe> bueno, vamos a ver. Que yo, con estos gafinis, no sé por qué, pero... Mm, yo borro estas esquinitas, no sé por qué, no sé ustedes. Pero si van a ver cómo más o menos es que hago yo las miniaturas, ¿sabes? Las mías. Para los que, Supuestamente para los que van empezando en Photoshop, o sea, usar o Photoshop. Porque si sí hay gente que conozco que sí le falta, ¿saben? Eh, <risas> Ajustar la pantalla, vale, ya está muy bien. Eh, les falta y pues eso es un más, tómelo como un video de ayuda. En el cual... Vamos a ver, ¿qué, ¿qué le ponemos, chicos? ¿Qué les ponemos? ¿Le ponemos la Spadini de Star Wars? Sí, ¿verdad, chicos? Esto nunca falta. <ríe> ah, a ver, colocar, venga. Mira, que aquí la tengo, ¿saben? Sable de luz. Aquí está. <ríe> a ver, que no sé si ponerlo. A ver, vamos a ver. Lo ponemos este así. Sí, miren, chicos, así está bien. Sí. Van a ver cómo es la magia del borrador. O sea, tienen que agarrar esta gomita... Vamos a ver, ¿dónde está? Mía, aquí está Vamos ok Y vamos a hacer simplemente esto, ¿saben? Vamos a, como tipo, delinearlo Borrar todo donde esté la manina La manina, ¿eh? Manina, ¿eh? <ríe> a ver, así, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Joder A ver, ya casi Sí, así Ahí está, esto bajamos un poquitín Y ahí ya tenemos Ya sé que se nota, pero miren la distancia Ya no se nota, ¿vale? <ríe> o sea que esto, estos tres Lo unimos, miren, a combinar capas Para combinar una, o sea Tienes una imagen así completa y quieres unirlas Ya es a combinar capas y miren Ya es una sola, ¿vale? Vamos a ponerla simplemente aquí, ¿vale? Mira que aquí, ahí está Y simplemente Vamos a ponerle una T Vamos a ver. Eh, vamos a ver. Vamos a poner... No, Left otra vez no. <risa> Chicas, estoy tramado. Estoy tramado. A ver. Dead. Ahí está. Un Dead. Dead. Y un real Sí, sí, sí. Para los que no conozcan este juego, es un juego de terror. Eso que, eso que sí. Yo digo que si sí lo conocen ya mucho. Ya tiene un tiempecillo que pues, estuvo bastante sonado en YouTube. Sí, sí, sí. Que yo me acuerdo que subí la primera parte, pero la segunda no. O sea, que rayos. Ay, ya estoy a punto de subir la segunda. Después de un año. No, si es cierto, de un año no. ¿Quién sabe cuánto tiempo? <ríe> a ver, lo ponemos aquí. Vamos a ver. Aquí, venga. Vamos a ver. Que aquí está muy oscuro, ¿saben? Vamos a ver los estilos de capas. Eso sí, no me acuerdo de dónde los agarré estos estilos. O sea, que les recomiendo poner en YouTube que estilos para Photoshop. Porque sí, eh, para que tengan todos muchos efectos de estos, que yo no los tengo ya, o sea que no puedo ayudarlos mucho que digamos, nada más puedo ayudarlos con eso. Yo voy a usar este tipo cromado, no sé, algo que ay, que me encanta. Yo no me gusta, venga, este mira, así estos dos me llaman la atención. Y vamos a hacer simplemente esto, a ver, venga vamos a poner un efecto de los que son buenos, ¿saben? De los buenísimos, a ver. Aquí están, efectos Venga, vamos a usar un ID Venga, para los que no sepan que es ID Es carpeta y eh, Ident, ident, sí, así se llama Mi carpeta, por decirlo así Y aquí es donde están muchos efectos, ¿saben? Que me parece, mejor Voy a usar uno que me gusta, ¿saben? Uno que Que uso, mira, en este Este es el que uso Sé que, va, que lastima un poquito los ojos, pero Mira, mira, le dan a duplicar grupo Y a, a tutorial Aquí es nuestro lienzo y ven que nos cambia todo radicalmente, muy épico. A ver, yo voy a bajar un poquito la intensidad que por aquí se baja. Para los que vean. Se puede bajar por aquí. O directamente desde aquí se vale. Si a los que no saben. A ver, ponemos un 80, venga. sí miren, se ve épico. Se va viendo épico, se va bien, se va viendo bien. Eh, vamos a ver. Vamos a ver qué más podemos agregarle. ¿Saben chicos? Miren que estoy viendo que falta luces, luces, sí, sí, sí A ver, ¿dónde tengo luces? Que ya ni me acuerdo, a ver, creo que es esto Mira, en estas luces, vamos a duplicar capa Aquí más o menos, o sea, el especial es tener el... Las letras y el personaje y el fondo, por decirlo así, ¿no? Es como yo, lo, es lo que yo hago, principalmente, ¿saben? Ya nada más esto lo muevo aquí así, lo paso aquí atrás y miren cómo se va viendo. Se va viendo mucho mejor, ¿saben? esto Es más, hasta me está gustando. <risa> a ver, esto vamos a duplicar. Eh, sí, tutorial. Ok. Lo pasamos aquí abajo. Y estas las vamos a mover así. Es más, no, no, no me gusta. <risa> a ver, lo regresamos. A ver, que cargue, que cargue. Y lo hacemos un poquito más grande. A ver, ahí está Ahora con el... Esta cosa Vamos moviendo rápidamente Vamos a que cargue que está lento Porque estoy grabando, ¿saben? Y pues ustedes ya saben lo que pasa cuando uno graba Se pone lenta la computadora a veces Y pues se va todo a los cojones de... Del mundo <risa> Y no era lo que acabo de decir, mejor <risa> Que mejor vamos a seguir con la miniatura Vamos a seguir con la miniatura A ver Con esto, venga ya Venga, sí Ahora le hacemos un... Eh, ¿qué? ¿Pero qué es esto? Ah, ya. ¿Filtro se puede? No, no se puede es cierto. ¡Ay! A ver, le ponemos un... Un 50. A ver. Que cargue. No, no me gusta. ¡No me gusta, chicos! A ver. Simplemente así de esto lo quitamos. Aquí hay que ponerle algo, ¿saben? No sé un, No sé qué, pero hay que ponerle algo. Así que venga, vamos a ver... ¿Qué podemos ponerle? ¿Qué podemos poner? Ah, mira, humo, humo, sí, sí, sí, sí Que siempre faltan los humos para adornar, ¿saben? Mira, que voy a usar este Duplicar capa, como siempre, que con este pack, <ríe> maravillosamente Vamos a ver a tutoriales eh, lo ponemos este aquí Es más, aquí arriba, venga, ¿por qué no? Al parecer, ya está la hacemos grande grande grande grande grande y hacemos esto venga así eh, no sé si qué le falta chicos <ríe> a ver vamos a ver vamos a cómo se llama, a... Ay, ¿cómo se llama? logos no pintura no <ríe> Fon dibujos no no no no, no. armas a ver... Venga, sí, armas, venga, ya Venga, esta arma Que es de, de Call of Duty Si es que no se dan cuenta <ríe> Venga, pero por qué Un arma de Call of Duty en una miniatura De De Death Realm Pues porque se antojó poner esto ¿Saben? <ríe> a ver, esto lo podemos hacer aquí es así A ver, lo, lo bajamos Un poquito más Y esto lo movemos a hacia... Así, venga Este ya nada más sería Es pues, que este personaje Estoy pensando ponerlo Aquí, ¿saben? Así Así, pero Este así mm, No sé mm, Sí, sí, sí Bueno chicos, así es como más o menos hago una miniatura Sencilla, si es que no entendieron algo O quieren que hago Otro tutorial eh, pues decirlo en los comentarios De qué me faltó qué les gustaría que, que les explicara estas miniaturas No sé si eh, Si Pues que se les haya servido el tutorial Espero que si les haya servido Y pues nada, este es un tutorial muy pequeñito Nada más quería decirles que más o menos hacía las miniaturas O sea, esto es, esto es una miniatura rápida Es una sencilla, ¿saben? ¿Saben? Y pues nada, solamente quería decirles que espero que les haya ayudado el video, no se nada más y nos vemos hasta la otra. ¡Adiós! ¡Chao!